¿Dónde cantera de...? En el campo de Amado, en la forestación esa del camino. Sí. Viste que hay una cantera de, de sacar balazo? hay un pozo allí? Sí, o sea, viniendo para acá, de, la, de este lado, sí, de este es, lado de la izquierda. Enfrente estaba ahí, andaba haciendo vueltas medio. Y, ¿Y tirado nomás? Estaba, estaba caminando, pero, o sea, mal, porque esto es eh, comida. Mm. O sea, estaba vivo todavía, pero... ¿Está viva? ¿Está viva? Sí, está dentro del cajón aquí. No, no, esto es comida que yo a llevar más. Ah, Termino de caer. Pero hombre, a ver... Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted cómo va? Bien, bien. Eso? entonces? A ver, a ver qué me... Eh, vamos a, vamos a llevarla ya con Milton. Hola. ¿Sí? Hola. Me cortaron el ojo, te cortaron la nariz, el pedo y acá el brazo. Se la lleven para otro lado porque después la suelten. A ver, ¿Sí? a ver. Ahí, tú agarras esto así. ¿Eh? Digo, para que se la lleven para otro lado y que la suelten por ahí, que pase, capaz que esta vez le pegaron eso y otra vez la mata. O sea, tú solamente me la, yo la, yo la solamente voy. me la confías, si yo, que si es que la recuperamos y la soltamos, y la soltemos acá, acá y no en otro lado. Ya, entonces si nos la llevamos con la, con, con la reserva, por ejemplo, o con un zoológico, si no se queda en el zoológico porque en, en libertad no sobrevive, si la soltamos, la traemos para acá, a la isla. Está, trato hecho. Opa, están más vivos, sí. ¿eh? ¿Viste? Están. ¡Epa! ¡Epa! Araña, de verdad, sí. Eh, va. Nosotros lo revisamos cuando estuvo más. Bueno. Ahí en la reserva ya me no empiezan a... Porque voy a llamarlos de vuelta. Y en la mano también, al final lo... Lo suturé, sí. Lo suturaste ahí también. Sí. Ajá. Acá. Ah, pero se ve un poco más animado, sí. Eso ya no está mal. Sí. ahí viste siempre, se mete ahí en la esquina y se queda ahí como, como quieto, como escondido, como... no sé, esa actitud. Y... Está fregando, ¿le ¿Con agua. No, no, él se pasa la mano para la cabeza porque le pica, me parece. Y ahora llegó ahí al agua, pero no que sé qué hace con el agua. No, se lo tocó nomás con la mano. mano. Estará como mirando, investigando. Si la nariz la tiene afuera, se quedó como en la esquina nomás. Y dijémoslo, yo diría vamos a romperle mucho más. Bueno, también aquí hay en cantidad. Pero como que tenga, que, que, que tenga más. Firmar todo lo más que puedas, si querés, sí. inventar algo, moverte, buscar ángulos o filmar a nosotros. Bueno, el tema es el animal, si nos filmas la carga nos llevan presos, así que, ¿ya estás grabando? ¿Sí? Con la otra cámara también. pero no se te ve tu cara Porque los perros entre ellos se alientan y después se nos. ¡Ah, oh, carajo! Dios, ¿La va a pinchar? Sí, la vamos a tener que pinchar. ¿Con cuánta aguja? ¿Con todas? Huaycano, como allá? ven y ven. ¡Buah! ven. Okay. Anda ahí a tu lugar, Alfa. Uh -huh. Mira, el... nos mandó. Da tu lugar, tú. No quiero una Entonces son, mira, una se ve así, una es transparente y una es así. Y es o subcutáneo o intramuscular. Como para decir, puede ser cualquiera de los dos, o intramuscular porque así no llegamos dejamos. No así, no, o sea, si queremos Viene con dos días puesto, ¿No? son un total de cinco días de antibióticos y esas otras cosas que supongo que son eh, vitaminas y. el músculo trasero, ella le daba a la derecha, supongo que seguimos y dice que el, la piel es medio medio media, media duro le pareció en comparación con los animales como para decir que ver no te que son los ramas? algo y eso con transparente ay pobrecita oh. Sí, pero eso es la cura ¿sabes? No seas, Ay, que me voy a agarrar la... O sea, vamos por ahí también, ¿no? Tuve este dijo no más que la mitad y esta agua no fue media de mitad, hasta aquí fue, eso fue subcutáneo. Mm -hmm. Transparé. Relájese, relajadita, relajadita, relajadita, está flaco ahora, eh. estaba más lleno el otro día. Sí, calculas si hay que darle de comer tres veces al día. ¿Querés sí. darle la otra? No, no. No, no está dentro del cuero. ¿Dónde eh, quiero grabar? La última, ¿Qué usted diga. Esa es la última. es Faltan las otras y otros. Guay, no te equivoques, anda a tu lugar, dale. Vamos, guay. Anda a tu lugar. Este es lo blanco ahí, ahí, donde tienes que ir. Ah, sí, así, así, así te deja. Así. Un momentito, ya está. ¿Sí? ¿Tá? ¿Tá? ¿Tá? ¿Tá? ahora vamos a sacarle bien, saca la cara ahí No, no te saco, foto ¿Cómo va eso? Ya está todo limpio. No, no no, gastes agua de más tampoco. ¿Le tiraste otra ahí? ¿Eh? Sí, pero esta para... No sirve así. Hay que tirarlo entero, que se vaya todo el ah, entero. No hace más burbujita. Bien. Yo poniendo esto, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Está, entonces sacamos el balde. Y ya lo... No sé si dejar... Vamos a ver si lo podemos dejar secar un poco. Bueno, vamos a proceder a curar a los hormigueros. Le vamos a lavar con agua oxigenada. Agárrenme, por favor. A ver cómo está. Vení, ven, ven. ¡Hola! ¡A ver! ¡Hola, hola, hola! A ver cómo estamos. A ver cómo estamos. Oh. Por favor, aquí, Edwin. Vamos a darle una lavada con agua oxigenada. Bien. Aplicarle otro poquito de... Un poquito porque está respirando por ahí. Y aquí, más acá. Más aquí. Ahí. Ahí, ahí está. está. Está respirando todavía por ahí. Vamos a un poquito. Tenemos un pañal. ¡Ay, hijo de puta! Me arañaste. Pará, para que está tu bien, para Ya sé que te duele, pero. Tampoco te me pongas tan nervioso. No, que te lastimas. No. No. Debería cobrar de algo ahí para que no se toque. Bueno, creo que salí más bien, no yo creo. No se asuste. Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo. Anda adentro, anda, anda, anda, anda adentro, anda. Perdón aquí, no se asusten. ¿Cuál es tu dinero? Dale cualquiera. tenés que agarrármelo o darle, vos. retírate Natalia por favor. Dale, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí en donde está la, la parte blanca, aquí. Levanta el corito y dale. No, pero agarrar primero la aguja así. Así. Está, déjalo para mí, que está aquí. ¿Está dormido? A ver, ¿está dormido o no? Hey. ¡Uh! ¡Está muerto! Bueno, se nos ha quedado, se nos ha ido el osito dormidero el lamentablemente. No pudimos salvarle la vida. No resistió las lesiones. este. Bueno, hicimos todo lo, lo posible. Sí. Está duro ya. Ha muerto tal vez aproximadamente una hora, una hora y media posiblemente. of the sixth mass extinction, and the extinction rate is up to 10,000 times faster than what is considered normal, with up to 200 species becoming extinct every single day. Erosion of fertile topsoil, deforestation of our great forests, toxic air pollution, Loss of insects and wildlife, the acidification of our oceans, these are all disastrous trends being accelerated by a way of life that we, here in our financially fortunate part of the world, see as our right to simply carry on.